El proyecto en realidad tiene que ver con el, la, una innovación respecto digamos, a, esto, a mejorar la calidad del vino, el envejecimiento del vino, y específicamente utilizando eh, el chip madera, chip, madera nativa, digamos. En este caso se usaron tres especies, que fue el Raulí, el Roble y el Coyo. ¿verdad? Ahora, esa madera debía ser previamente tostada a diferentes temperaturas, de entre 180, 200, 220 grados. ...para digamos, esto, obtener la mejor extraíble, digamos, esto, para el envejecimiento. Entonces, una parte clave del proyecto en realidad tenía que ver justamente con la calidad. Bueno, eh, lo primero es mencionar que esto es producto de un trabajo largo... Eh, ...que viene de un proyecto y no donde la idea era obtener un vino diferenciado. Entonces, eh, dentro de, de todo lo que fue el desarrollo de este proyecto, eh, lo que... ...nos complicaba era cómo tostábamos la madera... ...cómo teníamos estos chips de madera... ...para poder tostar, eh, tener este producto... ...que iba a ser el que iba a, a, a ser utilizado... ...para envejecer los vinos... Eh, ...por lo tanto aquí es donde viene esta vinculación... ...con el profesor Reinaldo Sánchez... ...en el tema de poder generar una máquina... ...diseñarla y construirla... ...para tener este, este, este equipo, ¿cierto?... ...que nos permita eh, obtener este chip... ...y poder después, posteriormente envejecer... Eh, ...los vinos y tener estos vinos diferenciados. En primer lugar, eh, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento... ...en conjunto a la DITEC y la DGI... ...desarrollaron eh, un screening... ...esto quiere decir, se analizó el stock institucional... ...de todos los proyectos importantes... ...en investigación y desarrollo... ...y dentro de los resultados de este screening... ...el proyecto de don Jorge Moreno... ...tuvo un gran potencial... ...en lo cual descubrimos que había algo que podía ser protegido. Bueno, ellos hicieron y completaron los formularios de hallazgo... ...que en el fondo es el primer paso para que la Oficina de Transferencia y Licenciamiento... ...haga la vigilancia tecnológica y revise en base de datos internacionales... ...las patentes que existen en el mundo con respecto a esto... ...y validar la novedad del desarrollo de la tecnología. Lo mío partió por conseguir, digamos, cierto eh, madera de buena calidad... ...porque tiene que ser un bosque maduro... Que de, de antiguo, digámoslo así, ¿cierto? Eh, que creciera sobre los 2.000 metros de altura, eh, madera recién, recién volteada y chipeada, digamos, ¿cierto? Como madera verde, fresca. ¿ya? No podía ser madera que hubiese estado volteada porque el agua lixivia la madera, entonces le, le saca el extraíble que es lo que se necesita para el envejecimiento del bueno, el proyecto ganador en este momento está con esta patente ¿sí? esto que hemos tenido ahora. Existe la tecnología, la hemos desarrollado, está a disposición para que los empresarios puedan utilizar esto y puedan obtener estos vinos diferenciados, dar un valor agregado a estos vinos que son eh, muchas veces eh, menospreciados en el mercado y que puedan tener eh, esta cosa diferente eh, a través de, esta, de, esta, de estos chips ¿cierto? que son eh, obtenidos con esta máquina que hemos que hoy en día estamos patentando y que hemos tenido la exclusividad y que nosotros podemos el día de mañana eh, se puede escalar y si hay alguna una empresa interesada en tener estos bienes diferenciados o crear el negocio de desarrollar eh, los chips, está disponible esta tecnología para que la puedan eh, ser aplicada. La importancia que tiene para la universidad la obtención de la patente de invención en primer lugar es uno poder mostrar indicadores como universidad del de ante el Ministerio de Educación, ante Corfo, CONICIT, instituciones que financian nuestros proyectos de investigación eh, y nos da el pie para cumplir nuestra tercera misión como universidad, poder transferir, poder llegar con algo sólido a ofrecer a las empresas para que el día de mañana puedan utilizar y hacer uso de las tecnologías desarrolladas por la universidad. El tema posterior, digamos, ¿cierto? A, a, a conseguir el chip de buena calidad, secarlo al aire libre para que no sufriera, digamos, ninguna transformación, era después lograr tostarlo a, temperatura, a la temperatura que deseábamos, ¿sí? que no es fácil. Entonces eso motivó a que tuviera que diseñar un equipo, cómo crear el equipo para que lográramos ciertas condiciones que eran esenciales y fundamentales para el éxito del proyecto, porque el proyecto en realidad se definía un poco por, por la calidad, digamos, del chip que iba a impactar, digamos, a la calidad del vino. El, el obtener esta patente a nosotros es, eh, como dice, la guinda de la torta, ¿cierto? De, de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, Estuvimos, desde que terminamos el proyecto, eh, aproximadamente dos años y medio para obtener esta patente y obviamente es un eh, logro muy importante para seguir trabajando y seguir eh, pensando en, en, en investigaciones que aporten cosas nuevas y nuevas horas y prototipos que sean ...beneficios para las para la personas y también para los empresarios que requieren de innovar ⁇